¿Por qué salimos este domingo a la calle? Pues porque en Granada llevamos más de 600 días sin tren. Somos la única provincia de España sin conexiones ferroviarias. ¿Y esto cómo es? Pues mira, eh, desde Granada ahora mismo podemos comprar billetes de tren hasta Sevilla, hasta Córdoba, hasta Madrid, hasta Barcelona, pero en realidad no son de tren. Aquí en la estación de tren nos suben a un autobús y nos llevan hasta Antequera. Y desde Antequera o cogemos un tren normal a Sevilla o si vamos a Córdoba o a Madrid o a Barcelona Vamos por el corredor del AVE, bien, pero esto no es una conexión directa, no es una conexión de tren. Aquí hay un transbordo y además bastante incómodo, que a veces incluso lleva retraso. Entonces, es que no hay ninguna otra alternativa, nos dicen, es que aquí hay las obras del AVE y hasta que no se acaben y las van posponiendo y posponiendo y posponiendo. Bien, pues resulta que sí que hay alternativa está la línea de Moreda, por eso decimos reconexión por Moreda, que es por donde siempre fuimos a Madrid, es la línea del norte, que además para ir a Madrid lo lógico es ir al norte, no al oeste. Bien, esta línea es la que siempre usamos para ir a Madrid. Eh, ¿Es que pasa algo en esa línea? ¿Es que mm, está rota? ¿Hay que hacer obras? Pues resulta que no, porque por esta línea eh, pasan trenes todos los días, por aquí hasta Moreda para ir a Almería, ¿Entonces el problema estará en este tramo? No, tampoco, porque desde Almería salen trenes también todos los días hasta Madrid. Es decir, este tramo se hace para ir a Almería y este tramo también para ir a Madrid, desde Almería. Así que basta con poner los trenes encima. El ministro dice que hacen falta inversiones de miles de millones para reconectar por esa vía. El ministro sabe perfectamente que poner trenes encima de esa vía no son miles de millones. Bien, pero es que además esa vía es la que siempre utilizamos para ir a Barcelona, el famoso nocturno que también nos quitaron. Y que además no hacía falta llegar hasta Madrid. Aquí se desviaba, iba hacia Levante, conectaba con Valencia y con Barcelona. Ese tren iba lleno, nos dicen que no es eh, sostenible, que no es rentable el volverlo a poner, pero es que ese tren iba llenísimo porque era una conexión muy cómoda, ibas por la noche tranquilamente y te levantabas bien temprano, te despertabas en Barcelona. Y además hay muchísima relación de Granada con el Levante, con Valencia, con Barcelona y además permitía también salir a Francia. Bien, eh, eh, no tiene ningún sentido que no se pongan de nuevo trenes encima de esa vía tanto a Madrid como a, ba a Valencia y a Barcelona. En ¿Qué es lo que ocurre? La única explicación que le encontramos es que quieran potenciar el corredor del AVE y nos están sacando ante era por aquí a ese corredor del AVE que es la vía más corta para Huelva, para Sevilla, para Córdoba para Málaga, para Antequera, parece muy bien esa vía para Andalucía Occidental, pero Andalucía Occidental tiene que hacer un rodeo de 200 kilómetros por ahí, cuando tenemos nuestra vía, no se nos puede olvidar, están intentando que nos olvidemos de que tenemos nuestra propia vía, que es la de Moreda, tanto a Madrid como a Barcelona. Pero es que además, aquí fijaos, esta vía que existió, bastaría reconectarla, que esta conexión está para conectarnos de una forma mucho más directa con Murcia, que actualmente no tenemos conexión, y con el resto del Levante. Ese es el famoso corredor mediterráneo, que se ha vuelto a posponer. Con todo esto nos están dejando en una posición de aislamiento. También respecto a las mercancías, porque este tren, este ave que están haciendo por aquí, que no es ave... Eh, como no es en doble vía, es incompatible con el tránsito de mercancías, con lo cual nos están dejando a toda esta región sin ese, sin ese transporte, que es el más sostenible y el más barato. Pero es que además, fijaos, aquí está el puerto de Motril, esta conexión. Tenemos el puerto más próximo a Madrid. El transporte ferroviario es fundamental para ser competitivos en cuanto al transporte de mercancías. Eh, por todo eso, vamos a salir a la calle este domingo, para no perder nuestra línea, que se, re, se puede recuperar de forma inmediata, tanto a Madrid como a Barcelona, para tener un ave de verdad, que por aquí nos traigan un ave que realmente sea AVE y sea compatible con el tráfico de mercancías, para que el AVE entre soterrado a la ciudad de Granada como ocurre en otras ciudades que además de alguna forma nos tienen que compensar todos estos días sin tren con las pérdidas económicas que eso conlleve. Y por último que se retome de forma inmediata la conexión del corredor mediterráneo, porque Granada, esta región, tiene una importancia capital, no podemos tener una posición de periferia, es una cuestión económica de índole nacional afecta a todo el estado. Eh, por eso vamos a salir a la calle este domingo, porque Granada no quiere volver a perder el tren.